En la actualidad, el Partido Reformista Social Cristiano, quien fue una de las principales fuerzas políticas del país, está dividido. El reformista posee dos presidentes, que e Ito Bisonó. De acuerdo con el dirigente de este partido, Mario Oyeye Fernández, esta separación inició desde la primera unión de reformista con el Partido de la Liberación Dominicana. Eh, ¿dónde? Que viene desde que, de, que Balaguer... Él dijo en el mitin de Santiago del año 96 a votar colorado, no a votar colorado, como siempre decía, endosó los votos del partido reformista o, o de sus seguidores. Eh, en vez de dárselo a Peinado, y Peinado era el presidente, el, el que iba a la segunda vuelta, los PLDistas no iban a votar por. Peinado, iban a votar por Peña Gómez, entonces ya llegaba Peña Gómez ahí. Pues Balaguer eh, le da apoyo a la candidatura de Leonel Fernández. De acuerdo con el dirigente político, quien dijo que no se ha identificado con ninguna de las partes reformistas, aseguró que el partido ha hecho lo posible para unificarse, pero quienes están en el gobierno no han accedido. Lo han invitado, lo han convocado, eh, cuando hacen las eh, asambleas a las que no participan, eh, los invitan y los llaman. ¿verdad? Ellos no eh, eh, imagínense, imagínense, un partido que tenga oposición, cómo va a darle la, la dirección, las bases, cómo le van a dar la dirección a la gente que está del lado de un gobierno cualquiera. Eh, o sea, es algo. Eh, pero, pero sí lo llaman, pero no van. A ellos no, ellos no les interesa eso. A ellos lo que les interesa es eh, Coca. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.